Hola, ¿qué tal? Este vídeo va dedicado a Clara que me manda una consulta por el correo electrónico y me hace hincapié en las dificultades para entender cuál es la aplicación de la ley de Proust en los problemas de cálculos químicos. Bien, pues te lo voy a explicar con este pequeño ejemplo. Imagínate... Vale, nos hay... importa. ¿Vale? Bien. Lo que significa la ley de Proust es que las cantidades en las que reaccionan las sustancias no pueden ser las que nos dé la gana. Tiene que ser unas que cumplan una cierta proporción. ¿Quién da la información de las proporciones de masa? Pues la interpretación de la reacción. En este caso, 6 gramos de hidrógeno. Siempre, siempre van a reaccionar con 28 gramos de nitrógeno cuando vayan a formar amoníaco. ¿Y qué cantidad de amoníaco van a formar? 34 gramos exactamente. Esta proporción... De las eh, cantidades en masa son las que se tienen que respetar siempre en una reacción química. Cada reacción química tendrá sus proporciones. Por eso tenemos que hacer la interpretación de la reacción cada vez que nos enfrentamos con una. Pues bien, ¿qué herramienta matemática tienes tú a mano cuando se hablan de las proporciones? Pues las reglas de tres. ¿Vale? Las reglas de 3. Lo que tenemos nosotros es una regla de, que resolver una regla de 3. ¿Vale? Quizás de este modo te resulte más fácil entenderlo y puedes usarlo cuando tengas que resolver algunos ejercicios. Si te incomodan los factores de conversión, si las reglas de 3 la entiendes, la puedes utilizar. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. Si seguimos de hidrógeno, reacciona con 28 gramos de nitrógeno si tuviésemos 500 gramos de hidrógeno cuántos de nitrógeno vamos a necesitar y eso es lo que yo te voy a presentar ahora aquí ahí está la cuenta la regla de 3. si 6 gramos de hidrógeno reaccionan con 28 gramos de nitrógeno cuando tengamos 500 de hidrógeno tendremos X de nitrógeno. Hacemos esa regla de 3, 500 por 28 dividido entre 6 y eso nos da esa cantidad que serían los gramos de eh, nitrógeno que se necesitarían. Eh, bueno, pues cuando usamos factores de conversión estamos haciendo exactamente la misma operación solo que lo escribimos de una manera distinta. En este caso esta X representaría la cantidad de nitrógeno que necesitamos. 500 sería el dato del problema. Y ahora volveríamos a hacer la misma proporción por 500, por 500 gramos de hidrógeno por 28 gramos de nitrógeno, que es este número, dividido entre 6 gramos de hidrógeno, para que gramos de hidrógeno y gramos de hidrógeno se vayan. Cuando yo hago 500 por 28 y entre 6, obtengo exactamente la misma cantidad. Así que la ley de Proust representa eh, el respeto a las proporciones que correspondan de las sustancias que intervienen en una reacción. Tiene el mismo significado que una regla de tres, porque es una proporcionalidad. Con la regla de tres lo escribimos de este modo, con los factores de conversión lo escribimos de este otro. Puedes elegir la manera de hacerlo que con la que te sienta más cómoda. ¿De acuerdo? Pues espero que te haya servido este vídeo y suerte en el examen.